electoral y uno de esos 25 partidos un paz una de esas acciones que debe dejar complacido y es que ha habido problema y es el, el, el orden en el que orden. van los partidos políticos a aparecer en la boleta no sé si yo en soy que un negocio en eso pero <coughs> no es el orden no book lo, hey, lo, lo, lo el orden eh, también se influye y fue que sometió una, una Solo puso varias que El, el, P, el PRD, saben ustedes que en la boleta, eh, yo digo históricamente, porque ¿El el PRD históricamente? Ha, ocupado, ha ocupado el número 3. Porque siempre, aunque y, pierda, sacan, y, pues, saca otros. Y en, la, en, el, en lo que se dio a conocer hace un tiempo, eh, iban desplazaban al PRD y colocaban el Partido Reformista en el número sí. 3. Y eso es lo que ha creado cierta inconformidad por parte del PRD y está sometido por pues, una. Eh, sometió sentencia. esto no sé, ante la Junta y está siendo, está siendo conocido que, la, la, falta que, esa nada más porque en, han evacuado casi todas las sentencias en el día de hoy uno se va a dar a conocer realmente ya porque hay una sentencia por parte del Tribunal Administrativo eh, sí, ya el diciendo el orden o, u, o más bien ordenándole a la Junta cuál va a ser el orden que va a primar eh, eh, de los partidos políticos ¿Cómo van a aparecer en las boletas? Ojalá que esto pero, no cree más. Yo no, yo no creo cuál es, cuál es el problema, porque todos sabemos que los principales partidos, los que se van a terciar, porque de 25, nada más tenemos, sabemos que nada más, nada más hay tres partidos. Sí, sí serio, pero es lo mismo, aparecerá el entrar que en el 36. No, no, no, pero que no van a aparecer, tú no vas a aparecer ahí, porque los tres partidos principales, o los cuatro, van a quedar uno, dos, tres y cuatro, porque los demás allá son retrojos. los demás para allá son eh, colmados políticos que hay en el país que son 25. Pero hay eso, 1, 2, 3 y 4, como tú Yo dices. Yo no sé cuál es el problema. La, la, la tú no has de... dicho a mí que el partido, que no. el PLD va a caer, caer en el 24. No, no. La idea es que, y reclaman, es que se le, que se le, que se le, que se le que se coloquen en el mismo lugar que estaban antes, porque ya recuerda que hay un trabajo. Ahí hecho. tiene, la Junta tiene que hacer cuatro, cuatro sitios, cuatro, cuatro, cuatro casillas, y en el quinto pone y otros, para, para los otros retrojos que forman este país. Porque hay, este, es increíble que sí, este pero, país... ¿eh? Recuerda que en la boleta había un ninguno, eh, eh, y si ninguno sí. hubiera tenido candidato... Gana, eh. gana. <risa> claro. Claro. Bueno, con la atención no, que hay, sí, no le te gana te a cualquiera. Diría, ahora va a tener otro... No, no, pero espérate, mira. O sea, que ahora va a tener otro... Ahora sí, va, sí, ninguno eso, no va. eso te iba a decir, yeah. que una de las informaciones que, se, que tenía aquí es que la Junta, por resolución... Eh, de la junta eliminó el sistema de voto en el, en el voto automatizado no deseó votar ninguno y ninguno ninguno decidió no ir a en estas elecciones en estas elecciones sí. ninguno oh, o más bien se la junta retiró decidió. se retiró porque la junta la, no lo aceptó la junta la junta no lo aceptó ¿eh? exactamente ahora eh, se sustituyó por el término en, en no preferencial eh, para las le, elecciones de regidores y vocales que serán votadas en la modalidad de comicios municipales el 16 de febrero. El, Saben que este fin de semana hubo un simulacro en más de 18 eh, municipios donde eh, para enseñar la forma de votar en el, eh, en el próximo 16 de febrero. No vimos movimiento aquí en, aquí en San Francisco de Macorís. Yo no sé si tú lo viste con este sentido. Están así que los mismos regidores, los mismos políticos... Eh, los mismos eh, candidatos, a la, a, candidatos que tenemos en Macorís, ninguno estimularon eso, señores. Eso es importante, ¿no crean que eso no es importante? No, la gente está en pelota. Oye, ¿no crean que eso es importante? Que, es que, que, que, <coughs> que Imagínense que usted lleve 10 y de los 10, 8 no sepan votar. Dígame. Sí. ¿Eh? Eso es parte, cuando yo digo que, que, que nosotros decimos que no, que no vemos, o sea, no acaba de iniciar este proceso electoral, porque esa parte de formación y de orientación claro. de los partidos a sus eh, eh, seguidores tampoco han hecho ese trabajo los que, los, nos equivocamos mucho los que vamos a la universidad imagínate la población que no va a la universidad eh, hay que educarlo hay que no decirle sé. cómo está colócame por favor ahí la foto que ha estado causando sensación, sensación en las redes porque quien está manejando la estrategia del candidato del partido de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo, eh, sabe muy bien en lo que está. Eh, mucha gente eh, ha criticado esto y otros lo aplauden, y es que en las últimas actividades que ha estado asistiendo Gonzalo Castillo se ha hecho acompañar serio por ese personaje típico nuestro, ¿verdad? Claro, de claro. esa mujer humilde que sale al frente de la claro, casa como, con su rolos Como el mañanera, que, que, o sea, que, que tiene sol, una actividad a las 4 de sí, la tarde y ya tiene su rolos a las once de la, la mañana. A las 11 de la mañana, a sí. 10 y media, cuando sale el sol, cocina sale con al frente su a calentarse, para que los, el pelo se le seque ¿verdad? y claro, se moldee claro, claro, tal claro. cual ella quiere, pues entonces es un gesto de humildad. Sí, sí, ¿verdad? Es una ese contacto, muy, eh, muy esa, esa conexión que me imagino es la intención del candidato que quiere hacer con ese sector. Entonces, ha estado cuestiones... Más de la mitad de la población. El, el candidato de las mangas cortas. Ahora claro. el candidato de los, de los rolos y las redes Sí, sí, sí. sí esa, falta la, el tubi. Eh, eh, eh, no, faltan los memes ahora. Sí, o sea, sí, sí. sí. ¿eh? Pero yo creo que ese es un mensaje que le manda el candidato de que eh, va a trabajar por los de abajo, que el, el ser humano. Eh, se acaba de desmontarle su jipeta para, le va, para, caras, para le, le va a proyectar su Le vulgar. va a proporcionar secadores para que no sí, hacer al sol a secar exact, Exactamente, sí, <risa> sí, verdad. O sea, ese, eso es clásico. Chequea, chequea, las sí, la enroladas. Sí, sí, sí, eso es clásico, donde sí. la muchacha con, con una toalla en los hombros se pone en el sol para secarse. Y esa foto, la primera, fue una foto fortuita, pero ya las otras ya iban fue, a tener la son, guagua. Ya son, sí, sí, parte de ya, ya parte de la campaña. Parte de la campaña, sí. Gonzalo, ¿cómo es? A la, a, la, a la rolomanía con Gonzalo ¿eh? ¿Cómo? Rolo, Rolando R con Gonzalo Bueno, esa ese ese la, es la, ese la, el, la, la política Folclórica el, Dominicana Correctamente Folclórica quiere decir Eso eso no hay otro término que decirle Que eh, uno ve como Quizás nosotros no sabemos nada de campaña No sabemos En eh, serio, mira lo que te estoy diciendo las fotos anteriores, la foto fue por Twitter, una foto saludable. Sí, pues ya, ya, en una caravana con sus discúseme. gente con mujeres con rolo. Sí, de sí. La, la mujer de él con rolo, también. Ahorita ¿eh? creamos nosotros un ministerio de... de Sí, el ministerio de los rolos. <risa> sí, sí, ¿verdad? Para poder nombrar a esa mujer, porque hay que... sí, sí. Para poder nombrar a la señora de los rolos, porque es así. Esa sí. es, la, es la política dominicana y yo creo que. Eh, yo sueño. Y quizás mucha gente igual que yo sueña que, que en un futuro no sea la forma de, de, de hacer campaña política, sino eh, el asunto de qué tú me que, que tú vas a hacer, qué tú vas a proyectar en cuatro, en ocho años. Yo quisiera que, mejor quisieran las cosas cuatro, a ocho años, porque todo el que quiere cuatro años no quiere cuatro, tiene ocho. Pero por lo menos... A hablar de proyecciones, a ver de, a hablar de, de debate, de cómo se va a hacer eh, cuando se obtiene el poder. Y ese proselitismo eh, que, se, que se hace, que es muy costoso, se no sabe. ellos sí saben lo costoso que es eso, pero quizá usted dice, no, porque a mí me dan mis cien pesos, a mí me dan mis mil, pero señores, es el Estado, es el gobierno, es nosotros que perdemos mucho dinero en ese tipo de campaña que al fin y al cabo no nos dicen nada, hay ganadores pero siempre el perdedor es el pueblo porque como no hay proyección, como no hay estrategia, como no hay planeación, como no hay nada se vive en un gobierno no estoy diciendo este, todos viven en un gobierno del día a día del día a día estamos nosotros como cuando uno tiene un colmadito, del día a día, del día a día. Pero aquí en este país no se han puesto las instituciones y el Estado y los gobiernos y los, y los aspirantes a, a, a los cargos políticos a, a hacer una estrategia, el Senado, los diputado, a hacer una estrategia de crecimiento de 20 años para este país. Ninguno. Usted lo ha oído, alguna estrategia eh, para el desarrollo de la agricultura, para el desarrollo de del comercio exterior, para el desarrollo de la, de la, de la industria eh, eh, agropecuaria, del desarrollo de la, de, la, de, los, de los puertos y la el, yo, yo me gustaría oír, yo no he oído ningún candidato, sino es que eh, este tiene más, está dando 20 bonos luz, yo voy a dar 40, este tiene tanta tarjeta de solidaridad, yo voy a dar cinco, eh, 200... O sea, lo mismo. Con un plus de mentira. Oye, lo mismo con un plus de mentira. Entonces, así es que nosotros, así es que nosotros pensamos que, te, que vamos a avanzar. Así es que nosotros pensamos que vamos a, que vamos a tener un país en desarrollo. Bueno. Y miren, ah. y con todo y eso, para que ustedes vean lo que es la riqueza de este país, y para que ustedes vean lo que es este país, aún así somos salvables. Aún así, estamos sanos todavía. Vamos.